Hola, buenas tardes. Yo me llamo Marilo Pérez y vengo con mis compañeros de Elías Pérez de Guzmán, de Ronda, Málaga. Mm, nosotros no venimos a otra cosa que a poner de manifiesto que los datos arrojados por el estudio que nos ha precedido son ciertos. Entonces, a nosotros se nos ocurrió la, la feliz idea de comenzar con este proyecto de centro basado en la implementación de Estorrea en el año 19-20, es decir, en pleno confinamiento, si en septiembre nosotros hubiésemos tenido eh, algo, eh, hubiésemos adivinado lo que se venía encima, para nada nos metemos en eso, obviamente. Pero bueno, ya os contaremos, mirad, como no hay mucho tiempo y tampoco queremos eh, pasarnos ni aburriros mucho, eh, deciros que no vamos a entrar detenidamente en los REA, porque ese curso implementamos tres REAs en la clase de lengua… ...y dos en la de inglés, mi compañera Elena. No vamos a entrar, evidentemente, porque no tendríamos tiempo... ...pero sí deciros que en la web de Proyecto EDIA... ...hay dos artículos mmm, que se llaman Salvados por los REA, uno y dos... ...donde sí entramos ya en todos esos aspectos... ...de los REA concretamente, de lengua... ...por si alguno de lengua está interesado en algo más. Nosotros lo que queremos es la que, que conozcáis esa experiencia... ...que ya digo que lo que hace es poner de manifiesto eso. Gracias. Eh, va a empezar mmm, María Ángeles... María Ángeles es la directora de nuestro IES y ella es la que conoce más de, de nuestro centro... ...porque ella ha sido, profes, ha sido alumna, es profesora y ahora es directora, le ha tocado también la dirección. Así que nos va a hablar un poquito del contexto en el que nosotros nos encontramos... ...para que entendáis mejor la experiencia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer al INTE y a Cristina... ...que cuenten con nosotros para contar la experiencia... ...pues desde un centro que está, como podéis ver ahí... ...en la serranía de Ronda... ...se ve en el mapa además que estamos lejos, un poco lejos de todo... Eh, somos ...estamos en, un, en una localidad de 34.000 habitantes... ...de unos 700 metros de altitud en plena serranía... Como, ...como pone nuestra comarca... ...de hecho tenemos un parque nacional... ...el Parque Sierra de las Nieves al lado... Y, ...y bueno, pues una ciudad turística... ...tenemos un casco histórico de época árabe... ...y una zona un poco más reciente del de siglo XV... ...y eso muy alejada eh, de los centros urbanos... ...que pueden permitir al alumnado a lo mejor... ...tener un contacto más con lo, con lo cultural... ...o con otras experiencias que no sean... ...la de vivir en un pueblo pues alejado de todo, ¿no? Con respecto al entorno sociocultural de Ronda... Eh, tenemos una media, eh, en estudios medios, pues similar a la media andaluza y por debajo de la media nacional. Pero en estudios universitarios, lo que es la población, eh, tenemos un nivel medio-bajo. ¿Eso por qué ocurre? Es muy sencillo, estamos lejos de todo. Entonces, vivimos en ronda, pues los que somos de ronda o los que por concurso de traslado, ya sea algún funcionario de educación o de otro tipo, pues somos licenciados y acabamos viviendo en Ronda, que es un sitio espectacular para vivir, aprovecho para decirlo, pero claro, es más rural, ¿no? Entonces, la, el nivel de, de estudio universitario es más bajo que en la capital o en la costa. Eh, en cuanto al perfil de nuestro alumnado, pues comentaros que nosotros tenemos... ...una sola línea de primero y de segundo de la ESO... ...somos un, un centro un poco peculiar en ese sentido... ...porque después en tercero y cuarto tenemos dos líneas... ...y en bachillerato sí tenemos tres líneas... ...y muchísima enseñanza de FP tenemos este año 19 unidades... Esta, ...esto ¿por qué ocurre? ...porque en nuestra asignación, nuestra inscripción ...de los colegios de primaria a secundaria... ...pues contamos solamente con un colegio... Eh, ...que está en, una, en la única zona de actuación preferente... ...que hay en Ronda, que se llama la dehesa... ...entonces es una zona más desfavorecida... ...a nivel sociocultural y económico... ...las familias en este sentido... ...pues ya podéis imaginaros cómo son... ...hay de todo, por supuesto... ...pero eh, echamos en falta muchísimo la colaboración de ellas... ...tanto para el desarrollo eh, del alumno como persona... ...decía, a nivel personal, operativo como para eh, la mejora del nivel académico de ellos. En cuanto a la realidad del centro antes de la pandemia, bueno, comentaros que ese año de la pandemia yo me estrené como directora en nuestro centro, un año perfecto para, para inaugurarlo, inaugurar esa sesión, aunque yo he sido cargo directivo en ese propio centro, en otros también, y he sido alumna de nuestro Pérez de Guzmán. Y entonces, conozco el centro muy bien, lo conocía muy bien. Cuando yo llegué, pues teníamos instalaciones antiguas y deterioradas, muy, muy pocos recursos TIC. Además, unas instalaciones tan obsoletas y unos recursos TIC tan obsoletos que casi no servían para nada. Y, y un profesorado, que ahí yo es donde veo que es el factor más importante, un profesorado reticente a los cambios. Pues el profesorado que me dio a mi clase en su momento, pues claro, eh, no, no ve que, que el futuro avanza, nos quedamos anclados en ciertas dinámicas. Eso también tiene mucha relación con esa inscripción del alumnado del primer ciclo de la ESO, pues porque eh, en Ronda pues, se nos asignó a nosotros exclusivamente ese tipo de alumnado. Entonces, ha habido ahí una reacción, una acción-reacción negativa, ¿no? que ha permanecido durante muchos años. Ya nos cambiamos. Bueno, pues ya habéis oído ¿no? un poco el bagaje ¿no? con el que nosotros nos encontramos. Bueno, en este, este año que decidimos este, este proyecto nos lo propone el equipo directivo, porque en nuestro centro, al haber muchísimos grupos de bachillerato, tanto diurno como nocturno. La, en, los, en los repartos de materias a principio de curso eso era mm, te tirabas tres horas intentando negociar por no coger primero y segundo de eso, eso era horrible partes de disciplina antes de coger María Ángel en la dirección, expulsiones mm, muchísimas gente en los pasillos porque lo había echado el profesor era, era horrible, la convivencia en el centro por esos dos grupos, que es una línea nada más el resto... ...pues una convivencia normal y demás... ...entonces nos proponen esto... ...y, y decidimos pues... ...pues lo que nos, pensamos en ese momento... ...era en el aprendizaje cooperativo... ...yo llevaba ya años trabajando... ...en otro centro, yo llegaba no a Nueva S... ...y con esa metodología... ...la verdad que me funcionaba en grupos que eran... Eh, ...problemáticos y demás... Y, ...y focalizamos en... ...al tener la, nuestra reunión en eso... ...solamente dos profesores tuvieron el valor de acompañarme... ...que son Jerónimo y, y, y Elena... ...que hicimos, que hizo el equipo directivo... ...de hecho ese día los recuerdo... ...porque un montón de gente... ...iba entrando y saliendo del despacho de María Ángeles... ...porque ella mmm, le hacía propuestas... ...de quitarle alguna guardia... De no, ...y la gente no había forma de... ...de verdad, no había manera... ...y, y nada, pues los tres dijimos... ...bueno, como... ...entonces lo dimos por ámbitos... ...y eso suponía que la mayor parte de las horas... ...las íbamos a dar nosotros... ...de hecho llegamos a negociar... ...con el resto del equipo docente... ...dejar la, la ubicación de las mesas en grupo... ...en otras áreas, pues como dibujo... Lo, ...y nos dijeron que sí, que no tienen inconveniente... ...mientras no los piringásemos en el proyecto... ...entonces pudimos utilizarlo. Eh, eso es, pues... ...ah, entonces nos encontramos con ese grupo ese año... ...pues venga, vamos a empezar este año... ...y cuando la orientadora nos mm, eh, confirma los datos que tenemos... Pues, nos encontramos que es un primero de la ESO... ...no son muchos niños, pero ya hemos dicho la zona que son niños pues, que no tienen motivación ninguna. El problema que tienen ellos es que no tienen motivación por el aprendizaje, que tampoco a sus padres están muy interesados en su aprendizaje y eso, esa es la mayor carencia que tienen. Entonces, teníamos seis repetidores, tres alumnos de compensatoria, dos de altas capacidades y entre repetidores y compensatoria, pues todo eso que veis ahí en siglas, pues con inteligencia límite, trastornos del habla, etcétera. Teníamos hasta un niño con un 50% de discapacidad y otra con 30. O sea, que era un poco... Y nada, al primer momento dijimos, de aquí no se expulsa a nadie, aquí caemos todos, tenemos... Bueno, el primer mes nos volvimos locos. No nos miraban a la cara, no nos atendían. Los teníamos ahí, le intentábamos cuando llegaban... No nos miraban a la cara. Recuerdo perfectamente ese primer día. Es que ni nos miraban. Ellos seguían a lo suyo, primeros días de, de curso, pues se habían reencontrado. Y nada, no nos... Mm, esto... Eh, entonces, como estábamos focalizados en la metodología cooperativa, dijimos, mm, bueno, y los materiales, de dónde, porque claro, un libro de texto evidentemente no, no te sirve. Y entonces, claro, mirando en internet cosas de aprendizaje cooperativo y tal, pues llegamos a Somos un equipo, a EDIA, y a Somos un equipo, que fue, eh, de hecho, el proyecto se llama Somos un equipo, hemos cogido ese nombre de, de, este, de este REA y… ...y ya nos lanzamos. En el primer trimestre empezamos en todas las áreas nuestras de por ámbito con el REA Somos un equipo. Ya digo, no voy a entrar en cuestiones porque está en eso, pero pues solo decir que, eh, que ese REA fue bastante útil para, para iniciar a, a ese alumnado en el aprendizaje. Incluso para nosotros mismos, pues seguir formándonos en ello, porque la verdad es que te lo, te lo da todo el REA, te lo facilita todo... ...tanto herramientas digitales... ...todo, como fichas de alumnos... ...todo lo que necesita... ...y, y nada, pues empezamos a utilizar... ...cosas como la, las, eh, ...los mapas mentales... ...que yo ya, mmm, de, con este primer REA... Mmm, ...ya eh, después... ...en otras clases le decían a los profesores... ...¿y no hacemos mapa mental? ...cuando empezaban una unidad, porque decían que si no... ...no entendían la unidad, que tenían que ver... ...de lo que iban a tratar y... ...estupendo, y... Mmm, lo que hicimos también fue eh, las etiquetitas que venían en el propio REA, las plastificamos y las colocamos en las mesas, una vez que ya los ubicamos en mesas de cuatro, las colocamos en la mesa para que cada uno supiera cuál iba a ser su rol de, de responsabilidad, aunque íbamos cambiando, iban ellos rotando y demás. Eh, vale. pues ahí veis, veis en la mesa de abajo cómo se puede ver la tarjetita que ellos tienen. Eh, empezamos a hacer esas dinámicas de grupo que nos, que nos eh, propone eh, el REA, eh, lo, utilizamos los diarios de aprendizaje, nosotros no utilizamos mucho las herramientas digitales, porque, como ha dicho María Ángel en ese año estábamos carecíamos de, de, de casi todo. Había portátiles, la mayoría no funcionaba, entonces mm, no utilizábamos mucho la, las herramientas digitales, entonces, utilizábamos mucho el papel, la cartulina, eh, y ellos hicieron sus propios diarios de aprendizaje mucho. Bueno, eh, en el segundo trimestre empezamos con un REA nuevo que era Somos Periodistas. Eh, fijaos que nada más que llevábamos tres meses, pues nos gustaría que es un minuto y poco, que escuchásemos a Samuel como al principio del segundo trimestre, cuando nos habíamos ya metido en Somos Periodistas, que sí que voy a decir que nosotros trabajábamos en este REA lo, el, el ODS 4, una educación de calidad. Eso es lo que estuvieron ellos investigando y tal. Vamos a escucharnos porque es interesante cómo define él el aprendizaje cooperativo, trabajar en equipo. Alumnos que lleva a cabo este proyecto de Somos Periodistas, Samuel, es en un primer momento, ¿qué fue lo que más te de, de esta idea? Nos hizo, nos hizo el, por las redes sociales, vieron el proyecto, las evidencias de aprendizaje de los alumnos y nos llamaron y vinieron. Y esta es la entrevista que les hace la televisión. Proyecto de Somos Periodistas. Samuel, en un primer momento, ¿qué fue lo que más te gustó de, de esta idea? Eh, lo que más me gustó fue tener que buscar información sobre el, la educación de calidad que se podría encontrar en todo diferente tipo de países, Europa, Asia, África, en cualquier tipo. Y hemos visto un montón de vídeos que nos ha interesado mucho toda la clase. Antes de empezar este proyecto, ¿ya te habías interesado por los medios de comunicación, por lo que era el periodismo? ¿Habías tenido algún tipo de, de contacto con este mundo? Sí, o viendo las noticias en mi casa a la hora de comer o alguna vez de, de, de, de querer leer un periódico para ver lo que pasa por ahí. ¿Y qué es lo que más te gusta de, de este proceso? ¿Te gusta escribir historias, buscar información? ¿Con qué te quedas de, de todo ese trabajo que te estás haciendo? Eh, me quedo porque vamos divididos en grupos y a mí me encanta trabajar en equipo, con lo cual buscar información en equipo se me resulta muy fácil y muy ligero. Y encima es con internet y con ordenadores, o sea que muy bien. Bueno, tiene que estar todo, todo el, el, el equipo trabajando para que haya un buen resultado, ¿no? Porque uno solo no puede no puede llegar a hacer noticias de, de calidad. Efectivamente, uno solo mmm, podría hacerlo, pero tardaría más y no sería tan ligero, por así decirlo. El caso es que el trabajo en equipo eh, hay much, hay más cerebro y uno solo puede ser más lento, por así decirlo. Mm -hmm. Creo que lo define perfectamente, ¿no? El trabajo en el equipo es que hay más cerebros. Es que es así. Es que es así. Claro que sí. Pasa. Entonces, ¿veis? Eh, vimos una, el documental, Camino a la escuela, que a ellos les impresionó muchísimo para introducirlos en esto de la calidad educativa. Les impresionó mucho ver que había niños que tenían que recorrer kilómetros andando. Bueno, eso fue para ellos impresionante. Y luego ya empezamos con las reflexiones personales sobre, sobre ese documental. Bueno, aquí te pone, somos periodistas en pandemia porque aquí ya se corta la, las clases presenciales, nos vamos a casa, pero lo bueno es que como ellos ya, primero que estaban trabajando ya en ese REA, quedaba poco, quedaba redactar algunos de los artículos y digitalizarlo, que lo iba a digitalizar yo, porque ya digo que no hay medios, no había medios en el instituto y algunos alumnos aún no habían terminado y ya en el confinamiento lo que hacían era que me lo mandaban a mí. Pero no hubo ningún problema, es decir, nos fuimos un viernes a casa y el lunes seguía el feedback mmm, perfectamente como si estuviésemos en, en clase. Además, con el mismo horario, fue increíble cómo siguieron trabajando. Esta reflexión, por ejemplo, se hizo en casa, era una de las que, mmm, no sé, por ejemplo, ¿en qué aspectos tenían más dificultades? En buscar los informes correctos para poder cumplir el trabajo. Ejemplo, el informe PISA. Esta gente manejó el informe PISA, se metió en páginas de la, de la UNESCO. Bueno, y ¿qué más? Y ya luego, finalmente, pues el producto final, como digo, pues lo hice yo misma, lo digitalicé, y que no lo ponemos para no... Y ya digo está también en, esa, en esos artículos de la web. ¿vale? Dale para allá. Es que fueron tres. Y esto ya fue en el confinamiento. Seguimos como si nada, como es una herramienta que está... En... ...en Internet... ...pues ellos sin ningún problema... ...iban siguiendo... ...iban trabajando... ...y... y ten, ...bueno, la verdad es que no, no pudimos... ...efectivamente, realizar todas las tareas... ...pero... ...ahí se ve que ellos estuvieron trabajando... ...ahí está una de las... De, ...la descripción de, de Cervantes... ...porque leyeron muchos capítulos... resumieron capítulos... ...en vídeo y videoconferencia... ...también teníamos... ...nuestras... Eh, ...clases, bueno, de vez en cuando... ...las exposiciones y demás... ...resumieron también, esto es una comparativa entre campo de Cristana y Ronda... ...que ellos vieron la altitud de uno, de otro... ...pasa rápido que no quiero comer mucho... ...y aquí tenemos también otro estudio entre los antiguos molinos de aceite o harina... ...y los nuevos, vamos, los, los actuales aer aerogeneradores, ¿no? Esto también es un ejemplo de los cómics... ...ese es digital porque aquel niño sí que tenía en su casa... Eh, ...ordenador. Y ahora ya mi compañera os va a dar unas pinceladas de los, de los dos que ella implementó Hola, yo soy Elena soy una de las inconscientes que se metió en el equipo sin saber lo que era un REA. Eh, pero viendo que teníamos el apoyo del equipo directivo, de una coordinadora que, que lo tenía clarísimo... ...de un profesor de apoyo, pues me tiré sin paracaídas y empezamos a trabajar eh, directamente con los REA de «Somos un equipo». Eh, lo primero que tuvimos que, que pasar fue un periodo de adaptación a, a trabajo cooperativo y a la metodología de trabajo. Eh, Le costó bastante adaptarse, de aceptar las normas, pero una vez que arrancamos, la verdad es que el resultado fue muy positivo. El primero que utilizamos fue este REA de History of My Family, eh, veis aquí la portada, y eh, empezamos con un diario de aprendizaje, My Diary of Learning. Como no utilizábamos libros, esta fue la herramienta de trabajo. Eh, aquí es donde guardaban todas sus evidencias y donde crearon todo su material. Como dice Mariló, pues no trabajábamos en clase con recursos eh, TIC, eh, lo trabajaban en, otra, en otras áreas, pero yo no me atrevía a tener los ordenadores allí en clase, la verdad, y prefería que lo escribieran todas a mano. Yo también creo que, que era positivo para su aprendizaje que lo fueran registrando y fueran responsables cada uno de su diario y de almacenar todas las evidencias y todos los trabajos. Eh, ...también hicimos una introducción a las rúbricas... ...para que ellos pudieran mejorar en su aprendizaje... ...aprender a autoevaluarse y la coevaluación... Eh, ...con esto se mejoró bastante en algunas competencias... ...también eh, trabajamos, que estaba aquí antes... ...en la autorreflexión de mi aprendizaje... Eh, ...cómo he aprendido, qué he aprendido... ...y eso les le hizo sentirse muy bien... ...porque se sentían más protagonistas de, de, la, de la clase... ...eran ellos los que creaban el contenido... ...y los que iban dirigiendo un poco el ritmo de, de cada clase... Porque, evidentemente, los REA para, para nuestro alumnado, para el nivel competencial, tuvimos que adaptarlo bastante. No solo no utilizar la, eh, los medios tecnológicos, que no teníamos ordenadores en clase, pero no, eh, sino que pues bueno elegimos solo las tareas más, más sencillas. Eh, en anterior. ¿En anterior? Sí. Las evidencias de, de este REA… sí, es de History of My Family? No, no quiero. Eh, lo que trabajamos, el objetivo era eh, trabajar las destrezas orales. Eh, se presentaron a sí mismos e hicieron un árbol genealógico de, de su familia. Se sentían bien porque estaban hablando de ellos mismos y así rompimos la barrera de hablar en inglés, que tenían muchas reticencias porque nunca lo habían hecho. Para ello era la primera vez que hablaban en inglés de algo, eh, de su realidad cotidiana con los compañeros. Pero al hablar de, de su familia, como eh, explica el REA, pues la verdad es que fue un poco más fácil. El siguiente REA que hicimos íntegro fue el Festivities Around the World, y aquí lo, el objetivo era trabajar las destrezas de comprensión lectora. Como no podían, iban a hacer una investigación, era muy complejo que investigaran por su cuenta en internet, les proporcioné los materiales y de ahí eh, ellos extraían la información, el vocabulario y eh, trabajaban en, en trabajo cooperativo, que era lo más importante para presentar a los compañeros. Eh, cada grupo realizaba un póster explicando cada festividad, luego tenían que explicar solo a los compañeros, así trabajaban... Mmm, un, algo que nos funcionó muy bien que eran los mini profes eh, porque eran ellos los encargados de explicarle a los demás el vocabulario de, hacer, de explicarle cómo hacían los mapas mentales de cada, de cada festividad y enseñarles cómo tenían que aprender el, el vocabulario <risa> Eh, Todas estas estrategias bueno, eh, nos sirvieron mucho para el, para el confinamiento. No pudimos seguir trabajando con los REA, pero las competencias y la destreza que habían aprendido eh, las siguieron utilizando. Y destacar me gustaría las dificultades, pues primero un periodo de adaptación, lógicamente, una nueva metodología, un cambio, no lo habían trabajado en el colegio y necesitamos un periodo de adaptación. Eh, también tuvimos bastantes dificultades para convencer a los padres de que no íbamos a trabajar con libros. que yo era anatema, si no tiene libro, ¿cómo van a aprender? Eh, tuvimos que convencerlos de que no solo aprendían, sino que incluso aprendían con más motivación y más contenido. Y también, bueno, las reticencias a hablar en inglés, bueno, me cuesta trabajo, pues no, no me gusta hacerlo. Sin embargo, los logros fueron un mayor aprecio por la materia, porque se sentían protagonistas de, del aprendizaje, eran ellos los que creaban el, el contenido… Eh, pasaban de sujetos pasivos, yo te doy la clase, tú la apuntas, tú te lo estudias, a sujetos activos, eran ellos los que creaban y los que lo recogían en su diario de aprendizaje. Y mejoraron mucho en competencias, sobre todo en, en autonomía personal y, y de aprendizaje para trabajarlo en el, en el confinamiento. Que estrés, que rápido. <risa> Bueno, ya, yo soy Jerónimo, profesor de, de matemática y, bueno, de apoyo el ámbito científico-tecnológico y, de alguna manera, pues he renunciado muchas veces a mi especialidad pues para poder continuar en, en proyectos como este. ¿Veis? Y otra de las líneas de trabajo que ya estábamos implementando en el centro era el pensamiento computacional. ¿Veis? Lo que hacíamos nosotros, yo como estaba de apoyo... ...entraba con Elena, entraba en lengua, en sociales, en inglés... ...pero también lo hacía en matemáticas, biología... ...y, y bueno, en, en todas prácticamente... ...con lo cual toda la, la metodología colaborativa... Toda la distribución de grupos y todo lo que aprendíamos en los REA, eso luego yo me lo llevaba, lo hablábamos con el resto de los profesores y lo aplicábamos. Por ejemplo, los mapas conceptuales, eso ya se trasladaba a todas las materias y lo hacíamos en todas. Veréis, otro de, de los objetivos y en nuestro centro, pues era la parte digital. Y por supuesto, que... Yo, eh, eh, durante ese año, pues teníamos también una serie de optativas de diseño propio, en este caso se llamaba Scratch y la robótica, y era precisamente con estos, alum con estos alumnos. Antes Marta y Antonio nos han hablado ¿no? de, de, digamos de alguna manera, eh, lo que proporciona ¿no? la utilización de los REA. Si vosotros eh, vierais la cantidad de trabajos que nosotros llegamos a hacer hasta antes del confinamiento utilizando herramientas como esta, en este caso yo la que usaba era la programación por bloques, Scratch, ¿no? entonces yo al estar con ella dentro de la clase, pues estás utilizando los REA, una metodología colaborativa, más activa, participativa, pues ¿qué pasaba? Que se te ocurren ideas. Como yo, ¿dónde tiraba yo? Pues yo tiraba mi línea, que era el pensamiento computacional y demás. Pues, ¿qué hacíamos? Pues se nos ocurrían ideas de cómo hacer actividades. La primera de ellas, por ejemplo, visita al museo, ya las demás no las cuento. Eh, pues, eh, Mariló estaba haciendo una serie de descripciones de personajes literarios, pues como medio de comunicación, ¿vale?, en lugar de usar pues eh, la presentación de Google, que también lo trabajábamos por ahí, pues lo que usamos es la programación, con ayuda también de los alumnos que yo tenía, de esa misma clase de, de programación y robótica, pues implementado. Pero que este trabajo primero se hizo en clase de Marilo. Eh, tuvieron que hacer las grabaciones de cada una de las descripciones que hacían los niños y luego las implementamos nosotros en, en esta presentación para que vieran otra forma y de cómo el pensamiento computacional pues, podía entrar también y tenía cabida en cualquier materia. Lo repetimos luego en inglés con Elena, incluso en francés, durante el confinamiento pues describieron ellos sus mascotas. De esta manera también lo obligábamos a que se expresara en otro idioma y lo grabaran y se escucharan. Y eso lo tuvimos que repetir un montón, pero que vaya, un montón de veces. También de esta motivación, de esta forma de, de trabajar, pues nació otro proyecto. Y, y relacionamos ahí, nos coordinamos el profesor de Música y matemática y generamos otra cantidad de... De, ...de recursos en los que contextualizábamos... ...porque en definitiva... ...para mí un REA... ...no es más que contextualizar una serie de saberes... ...para que ellos los apliquen... ...y los pongan en práctica... ...pues bueno, en aquel momento... ...lo que se me ocurrió a mí es hacer esto... ...bueno, vamos a, a lo importante... Y, ...y realmente por qué estaba motivado... ...este cambio... En, ...en nuestro centro y para el primer ciclo de la ESO... ...a nosotros realmente, estadísticamente... Es importante, importantísimo el primer trimestre. El año en el que implementamos nosotros, ya hemos dicho que fue el 19-20, pues fijaros vosotros a nivel de convivencia en los años anteriores la cantidad de problemas que teníamos. Implantamos esto y aquí tengo que recalcar una cosa, y yo he estado en compensatoria, que es una de las mejores, yo creo que es lo mejor que me ha podido ocurrir, encontrarme con el departamento de orientación y por supuesto con una dirección que tengo que decir que siempre nos ha apoyado porque si no cuentas con eso al final lo haces pero te cuesta mucho más o como decían por aquí Marta y Antonio mueres muchas veces pero revive y, y sigue y en, en los años siguientes pues ya veis que siguió aumentando un poquillo bueno no me extiendo aquí teníamos más cosas para expresar pero bueno con esto yo creo que es Claro, dejamos el proyecto en el 2021, ya no, no, no pudimos continuar y el 21-22 se paró. Disculpa que te interrumpa. Uh -huh. Es que se ve ahí claramente la, el impacto que tiene en el año, en el curso 2019-20. De 2020-21 aumenta un poco. También eran alumnos que ya pasaban a segundo, se mezclaban con otros repetidores, pero bueno, todavía se mantenía la gran diferencia en los conflictos de años anteriores. Aquí hemos puesto el 17, 18 y 18, 19, pero os puedo hablar de diez años antes. También, en lo que estaba comentando antes Mariló, en nuestro centro, el último que llega, pues al que se le da primero de la ESO se le deja o se les impone, porque vienen también, como hemos comentado, una zona eh, peculiar y eh, tiene que trabajarse de otra manera. Y claro, nosotros estamos acostumbrados pues, a nuestro libro, nuestro venga ejercicio número tal, y no rascamos muchas veces las realidades de esos alumnos que eh, un logro con ellos muchas veces es mucho más satisfactorio que un día redondo en selectividad, por lo menos para mí. Entonces, claro, eh, en el año 21-22, por circunstancias, no lo hemos llevado a cabo, fijaros, que está aumentando. Entonces, en este curso 21-22, que ya es el equipo directivo, porque no soy yo sola, también tengo unos jefes de estudios, secretarias, vicedirección, espectaculares, que estamos todos a una, somos un equipo también en eso, eh, vimos que teníamos que retornar, teníamos que volver a implementarlo. Y este año es cuando lo hemos retomado otra vez, hemos tenido un año de vacío, que nos ha servido ese año para hacerlo ...en el centro y como proyecto de centro... ...que no quede a la voluntad del profesorado, digamos... ...que le deja a la criatura que viene nueva... ...interina o con pocos puntos... ...para que lo implemente o no lo implemente... ...aguante de una manera o de otra... ...entonces nosotros en el curso pasado estuvimos discutiendo... ...en el ETCP todas estas cuestiones... ...estuvimos analizándolo... ...y además viendo estadísticamente... ...que Jerónimo se ocupó de eso... ...el tema del, del impacto, ¿no? entonces lo tenemos aprobado en el TCP, claustro de consejo escolar... nuestro plan de centro... ...que eh, se va a trabajar de esta manera en primer y segundo de la ESO. Andre aunque a lo mejor aquí en otros centros esto no es relevante... ...pero nosotros tenemos una línea de 24 alumnos... ...que es uno de los grupos más numerosos que ha pasado por aquí... ...y con, con lo heterogéneo que era, que lo hemos mostrado antes... ...que es muy difícil trabajar con ellos... Y de 24, los alumnos que hemos, el recuento que hemos hecho, los que tenemos ahora mismo en cuarto, son 14. El, lo habitual para nosotros es que de primero, como mucho, lleguen mmm, a lo sumo 5, como mucho no, cinco. Cuatro, cuatro o 5 Con lo cual, aquí está la aplicación de, de lo real, la metodología que, que implica y, y trabajar de esta forma. Bueno y como he comentado antes pues seguimos siendo un equipo y lo que lo seguimos haciendo pero queremos, este año pasado le hemos dado un punto desde el centro es decir que sea una cosa no impositiva porque por eso también estamos aquí estamos intentando enganchar a otros compañeros que se están interesando también pero que sea una cosa eh, para el futuro no una cosa aislada de cuatro valientes nada insensatos ni muchísimo menos, sino grandes profesionales, sino que sea una cosa para el futuro, porque además la ley así no lo, no lo indica. no Bueno, y por último, desear a todos un feliz curso 2022-2023 pues, y que haya muchísimo éxito en la implementación de estos recursos en las aulas. Muchas gracias. Aplausos.